clase pasada estuvimos viendo el que diría yo que es el teorema más importante de toda esta parte que era este teorema que nos decía que era lo mismo ser holomorfo a ser analítico no es decir el mismo tener una serie de potencias a este hacer diferenciable en el sentido complejo no este y bueno ese es el teorema teórico más importante de todo lo que estamos viendo ahorita este lo que sigue realmente sería ver por ahí algunos ejemplitos y vamos a también ver otro resultado teórico respecto a series de Taylor que es, que tiene que ver con el producto de series de Taylor, ¿vale? y eso es básicamente lo que nos falta, ¿vale? Entonces, ejemplitos y este, este resultado teórico que también se deduce del teorema de Taylor realmente, ¿no? entonces también creería yo que podría entrar como un ejemplo, ¿sale? entonces este, les voy a compartir mi pantalla y vamos a pasar a a esto, ¿vale? Okay, entonces, uh -huh. okay, entonces, uh okay, vale, entonces. Pues, de hecho, nos quedamos en este pequeño resultado, ¿no? Antes de pasar a los ejemplos, creo que, ajá, nos quedamos en esta en esta parte, ¿no? Más específicamente, que era la de dar un criterio que nos permitiera decir algo acerca del radio de convergencia, ¿no? Porque lo que comentábamos era que ya sabíamos, ¿no? Cómo obtener la serie de Taylor, la serie de Taylor es igual que la que vieron, ¿no? Desde que se ve esto en cálculo 1 o 2, no estoy seguro, ¿no? Que es calcular las derivadas, valorarlas en los puntos, dividir entre n factorial, multiplicar por el co coeficiente correspondiente, bueno, por la z menos z, lo que sea correspondiente a la n, o sea, eso lo sabemos hacer. El punto aquí es, pues hay que saber dónde converge esta cosa, ¿va? Entonces, para eso, pues justamente, vamos a utilizar el radio de convergencia, que es justamente, ¿no?, la bola más grande donde va a converger la serie que estemos trabajando, y hay que determinar cuál es esta, ¿vale? Entonces, bueno, pues por eso... Queremos demostrar esta proporción, Que básicamente dice lo siguiente Si ustedes consideran una serie de potencias no De la siguiente forma La serie de n igual con 0 hasta infinito De a n Z menos z0 elevado a la n Si esta serie de potencias está desarrollada En torno al punto z0 Y denotamos por ro A su radio de convergencia Tenemos las siguientes dos este, Las siguientes dos observaciones A la primera de ellas se le conoce Como la prueba del cociente fíjense Esta dice que si el límite cuando n tiene infinito de la norma de a n entre la norma de a n más 1 existe entonces el radio de convergencia es dicho límite vale y la segunda que se le conoce como la prueba de la raíz dice que si el límite cuando n tiene infinito de la raíz de n en eh, la raíz enésima de la norma de an existe entonces el radio de convergencia lo podemos calcular como 1 dividido entre ese límite vale Aquí algo que les hacía notar la semana pasada, porque la semana pasada alcanzamos a leer ese teorema, era que este resultado está interesante porque quiero que vean que en los límites, o sea, las sucesiones a las que calculamos los límites, son sucesiones reales, ¿no? Porque esto, por ejemplo, o sea, los AN claramente son complejos, no estamos trabajando sobre C, pero a la hora de sacar normas, eso ya son números reales, ¿no? Entonces, aquí hay que calcular un límite real, ¿no? Para obtener el radio de convergencia. Y lo mismo sucede, ¿no? Con... El criterio de la raíz, ¿no? O sea, estoy tomando la norma primero, esto me da un número real, la raíz en es un número real, ¿no? Entonces aquí hay que calcular otra vez un número real, ¿no? El límite de, un, de una sucesión real, ¿no? Entonces el radio de convergencia lo podemos obtener puramente de un cálculo con límites reales, ¿vale? Y bueno, podemos hacer directamente la demostración, la demostración no es muy difícil y se van a dar cuenta de algo bien interesante y bien sencillo, ¿no? Que de hecho. Es la razón por del, donde vienen esos nombres, ¿no? De cociente y de raíz. Si uno seguramente le dice, ¿no? Criterio del cociente o criterio de la raíz, uno piensa en los criterios de series, ¿no? Entonces, pues efectivamente vamos a ocupar los criterios de series reales para obtener la demostración, ¿no? De estas fórmulas para el caso de los radios de convergencia, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a la demostración, ya no digo más. Entonces, como les pongo aquí la demostración, voy a hacer simplemente la demostración de la primera afirmación. Porque la de la segunda es completamente análoga a lo que vamos a hacer, ¿va? Y ahorita, ahorita si quieren discutimos un poquito más de por qué es análoga, ¿va? Entonces, este, esa va a estar como ejercicio aquí en las notas, no necesita un ejercicio para entregar, ¿va? Pero bueno, como, que, como quiera va a ser un ejercicio, ¿va? Y para la afirmación vamos a recordar esta, esta caracterización, ¿no? El radio de convergencia que alcanzaron a ver con Frank, que es que el radio de convergencia lo puedo pensar como el supremo sobre las r's mayores iguales a cero, de las series desde n igual cero hasta infinito de la norma de a n por r la n no o sea básicamente fíjense que este radio de convergencia sí tiene dependencia de la serie porque aquí aparecen fíjense los coeficientes que tenía la serie original claro en norma y me estoy fijando no en las más grandes de todas las R de tal manera que estas series converjan va entonces básicamente voy a utilizar este este esta caracterización no que es la única que tenemos del de radio de convergencia para obtener cualquiera de las dos afirmaciones, en particular la 1, la ¿no? Que es la que dice la, la demostración que vamos a obtener, ¿va? Entonces, fíjense muy bien lo siguiente. Entonces, a ver, como tengo que considerar ese tipo de series, vamos a observar que si yo considero una de tales series, para alguna de esas r mayores o iguales a 0, ¿no? Que es esta que tengo aquí. Fíjense que uno puede considerar, o voy a definir, R mayúscula como el siguiente límite, ¿no? Que yo no sé si exista, ¿no? Pero bueno, es el siguiente límite. El límite... Cuando n tiene infinito, de, fíjense, la norma de, la norma de a n multiplicado por r a la n más 1, dividido entre la norma de a n multiplicado por r a la n. Si ustedes son observadores, fíjense que esta r mayúscula es el límite, fíjense, de, pues justamente, ¿no? Es el término ese completo que tengo aquí, dividido, evaluado por supuesto en n más 1, dividido entre ese mismo término dividido entre n, que es básicamente el límite que uno tendría que calcular si uno quiere aplicarle a la serie que estoy trabajando aquí, el criterio del cociente, el criterio real del cociente, ¿no? Entonces es realmente esta R, ¿va? Entonces fíjense, pues justamente, ¿no? A la hora de hacer la observación de que este, este es el límite, ¿no? ¿no? Cuando quiere trabajar la prueba del cociente real, pues uno va a recordar lo siguiente, ¿no? Que uno dice la prueba del cociente real, que si este límite que tengo aquí es más chiquito que 1, entonces, yo sé que la serie correspondiente, o sea, esta que tengo aquí, es convergente. Y si la R es mayor a 1, la serie diverge. Recordemos que dicho que el criterio también nos dice, ¿no? Que si la R es 1, no podemos concluir nada del criterio. Pero bueno, no nos importa decir nada del 1, ¿va? Entonces, nada por eso estoy poniendo la parte convergente y bueno, cuando diverge, ¿vale? Ahora, también observemos lo siguiente. Observemos que de este límite que tengo aquí, en realidad, en realidad, sucede lo siguiente. Bueno, número 1. Aquí la norma de la, a, de la AN más 1 multiplicado por RN más 1 y eso volverle a sacar la norma es lo mismo que simplemente tomarme la norma de AN más 1 por R a la n más 1, ¿no? O sea, en pocas palabras puedo quitar la norma que está afuera, ¿no? Y lo mismo con el denominador, porque lo que tengo aquí ya son números reales y son números reales no negativos, porque esta es una norma y esta R es mayor o igual a 0, porque es una de las R que queremos calcular aquí arriba, ¿vale? Y entonces, fíjense, también observamos lo siguiente. A la hora de hacer el cociente de la rn más 1 con la rn simplemente me queda una r. Y esa r ya no tiene dependencia del límite. Entonces si quiero calcular ese límite, calcular ese límite es equivalente a, pues calcular lo siguiente. El límite cuando n tiene infinito de la norma de a más 1 entre an y eso multiplicarlo por r, pequeña, ¿va? Y eso es lo mismo que la r mayúscula, ¿va? Y entonces ahora sí, fíjense muy bien lo siguiente puedo ocupar entonces así ya el, el criterio, ¿no? Directamente de, del cociente que hemos comentado, ¿no? Si yo sé que esta R, ¿no? Existe y además es más chiquita que 1, esto quiere decir que la serie esta con la que empieza aquí es una serie que es convergente. ¿Va? Ahora, observemos que el que la R sea más chiquito que 1, lo puedo reescribir utilizando esta expresión de la siguiente forma. Es equivalente a decir que la R chiquita es menor al límite, cuando n tiene infinito, fíjense, de a n entre a n más 1, sacar norma a eso, fíjense que si estoy pasando al otro lado el límite, ¿no? Como, como cociente, porque estoy volteando, ¿no? el cociente que tengo aquí, ¿va? Entonces, esa condición, repito, de r más chiquito que 1, en términos de lo que reescribimos, es equivalente a decir a que la r es menor a este límite, y eso sucede, repito, ¿no? si la serie esta correspondiente, es convergente, ¿Va? Que son, pues, es una de las series, ¿no? Que estamos tomando, ¿no? En este radio de convergencia, ¿no? Las, en el conjunto, ¿no? Que estamos calculando, ¿va? Entonces, fíjense ¿Eso es lo que quiere decirme? Bueno, pues como de entrada Para esta R tengo convergencia Recordemos que el radio de convergencia Es la más grande de todas estas R, ¿no? Entonces, pues como esto Me acota superiormente todas estas R me implica directamente que el radio de convergencia Rho es menor o igual al límite Cuando n tiene infinito de la norma de a n Entre a n más 1 entonces, al menos, ya tengo que este límite, que queremos ver que es lo mismo que el arro, acota superiormente al arro, ¿va? Entonces, bueno, al menos ya tenemos una primera desigualdad, sale Ahora vamos a ver, pues, cómo la hacemos para concluir que esta desigualdad no es desigualdad, sino que de hecho es igualdad. Y eso va a ser básicamente por la definición del radio de convergencia. ¿Por qué? Porque, fíjense, si por otro lado recordamos, ¿no? O regresamos al punto B del criterio del cociente, el criterio B nos dice que si la R es más grande que 1, la serie esta tiene que diverger. ¿Va? Y ahora, volvemos a ver qué es lo que quiere decir, ¿no? Que la R sea mayor a 1 en términos de la expresión esta que obtuvimos acá. Pues eso quiere decir ahora, despejado nuevamente, que si el límite, cuando N tiene infinito, de a n entre a n más 1, la norma de eso, es más chiquito que R, entonces sabemos que esta serie que tengo aquí es divergente. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Bueno. Pues recuerden que el radio de convergencia, ¿no? Además de esta caracterización que tenemos aquí, es el, número, el único número real no negativo, posiblemente infinito, con la propiedad de que si z menos z0 a la n, o, si z menos z0, perdón, en norma es más chiquito que la Rho, la serie correspondiente converge, y si z menos z0 en norma es más chiquito que la rho, esa cosa diverge. Entonces, eso justamente es lo que nos es dice esta segunda parte, ¿no? O sea, si este límite es más chiquito que la R, la serie esta correspondiente diverge. O sea, en pocas palabras, que justamente, esto nos está diciendo, ¿no? Que si la norma de Z-Z0, menos ¿no? Es más grande que la Rho, entonces, pues eso me quiere decir que la serie diverge, ¿no? Por el criterio que tenemos aquí. Y eso, pues, ¿qué quiere decirnos? Por iniciar el radio de convergencia, que entonces esta Rho está obligada a ser dicho límite que tenemos. ¿Vale? Y pues entonces eso ya nos concluye la demostración, ¿no? O sea, directamente llegamos a la igualdad de recordar, ¿no? La definición básica de, del, del radio de convergencia, ¿no? Y nos dando la caracterización que la caracterización no nos ayudó para obtener una primera desigualdad, ¿vale? Ok, entonces, bueno, eso ya me está demostrando entonces la prueba del cociente para cómo obtener el radio de convergencia. Uh -huh. Y bueno, para la prueba de la raíz, yo digo que la demostración es análoga por lo siguiente, fíjense, si aquí lo que hicimos, fue ocupar la, eh, el criterio del cociente, ¿no? Para ser, series reales. Pues aquí ya se imaginarán, ¿no? O sea, lo que vamos a utilizar va a ser el criterio de la raíz para series reales. ¿No? Y el criterio de la raíz nos dice exactamente algo análogo, ¿no? O sea, si el límite cuando entiendo infinito de la raíz de n existe y es más chiquito que 1, la serie correspondiente converge. Y si es mayor a 1, la serie correspondiente diverge. Entonces se fijan, aquí pueden cambiar esta R por ese por el límite correspondiente, ¿no? Aquí poniendo la raíz. De la norma de AN más 1 con RN más 1 con RN, perdón, de AN con RDN y, as, y hacen exactamente no los mismos pasitos que hicimos acá, ¿no? Reescriben la R correspondiente y eso les va a dar, pues justamente, ¿no? O sea, eh, la, la igualdad que, que toca, ¿vale? Entonces, por, por eso digo que es exactamente análoga y, y no, no, no tiene mucho chiste, ¿no? Porque, o sea, se reduce a analizarla en el caso real, ¿vale? Ok, entonces, aquí lo importante es. Ya tenemos entonces una forma de obtener el radio de convergencia, ¿no? Una forma mucho mejor que esta, o, o mucho mejor que la definición misma, que la que dijimos hace rato. Si la norma está menos está cero, es más chiquito que Rho, la serie debe converger y si es más grande, tiene que diverger. ¿no? Entonces estos ya son criterios que podemos calcular. Entonces ya con eso ya tenemos todo en la mesa para poder realizar ejemplos de, no solo calcular series de Taylor, sino que de hecho poder hasta saber dónde convergen, ¿vale? qué es lo que vamos a hacer a continuación pero bueno antes de hacer eso les pregunto tienen alguna duda alguna pregunta con la demostración que hicimos o con algo más o ya podemos pasar a los ejemplos regreso por si alguien escribe esto qué Ah, bien está cerrado ok entonces si no hay dudas, vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Y nuestro primer ejemplo va a ser eh, uno de los más fáciles del mundo. La función exponencial. ¿Va? Entonces pensamos en la exponencial compleja. ¿Por qué digo que es uno de los más fáciles del mundo? Porque recordemos que la derivada del exponencial es la exponencial. ¿Vale? Entonces fíjense, aquí lo que nos pide el ejemplo es vamos a tener cuál es su serie de Taylor alrededor del cero. ¿Va? Entonces, bueno, pues pensemos, si quiero obtener la serie de Taylor alrededor del 0, tengo que obtener todas las derivadas de la función en cuestión, que es la función exponencial, y valorarlas en 0. Bueno, pues si hago, si recuerdo ¿no? que la derivada de la exponencial es la exponencial, y que la exponencial de la 0 es 1, ¿no? Entonces, ¿qué coeficiente voy a tener para las derivadas? Pues todas las derivadas, valoradas en 0, van a ser 1, ¿no? Entonces, en la serie de Taylor correspondiente, que es la serie de n igual con 0 hasta infinito de la enésima derivada, valor de n cero que eso es 1 Entre n factorial por z a la n Porque estoy tomando la derivada alrededor del 0, posiblemente pues esa expresión se transforma en la expresión que tenemos aquí ¿No? La parte de la derivada no existe porque es 1 nos va a quedar z a la n entre n factorial Que si se fijan es exactamente el mismo desarrollo en serie de Taylor Que conocemos en los números reales ¿Va? Eso no debe de sorprender Porque recuerden que el exponencial compleja es una extensión del exponencial real, ¿no? Entonces, a final de cuentas, si calculáramos, ¿no? La serie de Taylor, ¿no? De esta exponencial compleja, pero para poner los números reales, nos tendría que dar la misma serie de Taylor que conocemos, porque, repito, es una extensión de la función real, ¿no? Entonces, por eso era de esperarse obtener la misma serie de Taylor, va alrededor, alrededor del cero, ¿sale? Ahora, aquí va la parte importante. Ya tenemos por la serie de Taylor. Ahora vamos a ver dónde converge esta serie de Taylor, ¿va? Entonces, para eso, vamos a ocupar justamente los criterios que acabamos de ver, ¿no? De cálculo del radio de convergencia. Y para, el, para lo que queremos aquí, nos va a servir, este, por ejemplo, estudiar la prueba del cociente, ¿va? La prueba del cociente dice, a ver, fíjate en cuáles son los coeficientes de serie de, serie de Taylor en este caso. El coeficiente aquí es a sub n, que es 1 entre n factorial, que obtenemos directamente la expresión de serie de Taylor que tenemos aquí, y a ver, lo que dice el que tiene el coeficiente es calcula el límite cuando n tiene infinito de la norma de a n entre a n más 1. ¿Vale? Si esa cosa existe, el radio de convergencia tiene que ser ese límite. Entonces primero calculamos el límite. Entonces el límite es directamente 1 entre n factorial dividido entre 1 entre n más 1 factorial. La norma de eso. Como todo lo que tengo aquí es un número real no negativo. Recuerden que la norma coincide con el valor absoluto. Y el valor absoluto es pues, lo que tengo porque es algo no negativo. Y directamente si hacemos este, este cociente que tenemos aquí, eso es n más 1, ¿no? Entonces si calculamos el límite cuando n, n tiene infinito de n más 1, pues eso es infinito, trivialmente, ese límite diverge, o si lo vemos justo, ¿no? Como lo hacemos, ¿no? En los reales extendidos, pues ese límite converge infinito. Recuerden que el radio de convergencia puede ser infinito, ¿no? Entonces, en torno a justamente, ¿no? Los reales extendidos, este límite converge infinito. Entonces, quiere decirme que el radio de convergencia tiene que ser infinito. Pero recuerden que quiere decir, ¿no? Tener un radio de convergencia infinito. Porque estoy en... Que mi serie converge en la bola con radio infinito y centro el punto cero, ¿no? Que es donde estoy haciendo el desarrollo de Taylor. Pero hemos comentado, ¿no? Desde la clase anterior que radio infinito quiere decir todos los complejos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mi serie de Taylor converge en todos los complejos... Y entonces tengo la expresión esta de la exponencial, ¿no? La exponencial de Z la puedo expresar de esta forma sobre todos los números complejos. ¿Vale? Entonces aquí ya tenemos un ejemplito, ¿no? Estos redonditos que, que queríamos, ¿no? Ya sabemos calcular la serie de Taylor, sabemos calcular el radio de convergencia, y entonces sabemos dónde es válida la igualdad de esta que estoy subrayando aquí. ¿Va? Que en este caso es en todos los complejos como era de esperarse. Entonces sale. Ese es nuestro primer ejemplo, el ejemplito más sencillo de todos ¿Va? La función exponencial Ahora Vamos a hacer un ejemplito Un poco más interesante Un poquito más lioso ¿Y qué les parece si trabajamos con el logaritmo complejo? Este ejemplo tiene que ser más lioso Porque recuerden que el logaritmo complejo Está definido por ramas ¿No? Y eso siempre, siempre, siempre Nos va a meter Pues si no una complicación de cálculos extras y una complicación extra de teórica, ¿no? Para saber dónde es válida este, las expresiones que trabajemos, ¿no? Entonces este ejemplo va a tener mucho más chiste, ¿va? Entonces, ok. Queremos calcular entonces la serie de Taylor de el logaritmo de z más 1, ¿va? Ustedes seguro de cálculo real se acuerdan de cuál es el logaritmo de x más 1, ¿no? Que es una expresión pues, como la que tenemos realmente aquí. Sale que aquí seguramente hay algo que está raro, ¿no? Porque no, eso no puede empezar en n igual a 0, ¿no? Porque sería infinito. pero bueno. Eh, ese es n igual con 1, ¿va? Entonces, bueno, como sea, vamos a obtener esta serie, ¿va? Entonces, a ver, ok. ¿Cómo lo vamos para obtener, entonces, la serie de Taylor de este logaritmo, ¿va? Entonces, bueno, voy a escribir un poco para que nos, conven nos convenzamos de esto, ¿va? A ver, fíjate. Aquí la función que quiero trabajar es, eh, entonces, f de z que tiene por regla de correspondencia el logaritmo de Z más 1. Entonces, a ver, lo primero que, que queremos obtener es la serie de Taylor. Entonces, en la parte de la serie de Taylor, lo que realmente nos importa obtener es el cálculo de la derivada y queremos obtener esa serie de Taylor alrededor del punto 0, ¿vale? Entonces, vamos a obtener las derivadas calculadas en 0, ¿no? Y una vez que obtengamos las derivadas, que ojo, para que existan las derivadas, si ustedes recuerdan el teorema, ¿no?, que vimos de que la función logaritmo era derivable, acuérdense que ahí tenemos que tomar una rama, ¿no? Entonces, en el cálculo de las puras derivadas para obtener la serie de Taylor, este cálculo lo podemos hacerlo puramente formal porque queremos obtener primero la expresión, ¿no? De la serie de Taylor, y ya una vez que tengamos la expresión para la serie de Taylor, esperamos que a la hora de calcular el radio de convergencia, eso ya nos va a aportar la información de sobre qué ramas estamos trabajando, ¿va? Entonces... Esto que les estoy diciendo es para decir, en esa primera parte vamos a calcular las derivadas de manera puramente formal, es decir, tal y como lo haríamos en el curso de cálculo, ¿va? Y después nos vamos a preocupar por la rama, ¿va? Entonces, ahora sí, si ustedes calcularon la derivada de esto, pues ya saben, ¿no? La derivada es 1 entre lo que estemos sacando en el logaritmo, luego sería multiplicarlo por la derivada del de argumento del logaritmo. Y la derivada de esto es 1. ¿no? Entonces nos queda directamente eso. ¿Va? A ver, siguiente. Si calculo la segunda derivada de esto, pues ya se acordará, ¿no? Esta expresión que tengo aquí la podemos ocupar. Este. calcular no, con la derivada de un cociente, o podemos pensar que eso que tenemos aquí es z más 1 elevado a la menos 1 y calcular la derivada de esto, ¿no? Si pensamos en esta forma, que creo yo es la más sencilla aquí, nos quedaría un menos z más 1 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces nos va a quedar algo de este estilo, z más 1 elevado al cuadrado, bueno, como lo dije en ese era a la menos 2, pero bueno, pasa al cuadrado con eso que decimos aquí. Luego eso sería por la derivada de z más 1, que eso es 1. Entonces nos está quedando esa expresión que tengo aquí. ¿Vale? Ahora voy a hacer un par de cálculos más, ¿no? Para hacer la fórmula general. Si calculamos la tercera derivada de esto, fíjense. Esta otra vez, ¿no? Lo pienso como, aquí tengo mi menos, z más 1 elevado a la menos 2, ¿no? Entonces, la siguiente derivada de esto sería un menos por menos 2, que eso nos va a quedar un 2 positivo, nos va a quedar z más 1 a la menos 3, ¿va? Lo voy a escribir así, z más 1 a la menos 3, ¿va? Luego, fíjense, si quisiera calcular la cuarta derivada de esta cosa que tengo acá, evaluada en z, nos queda, este menos 3 bajaría, entonces me va a quedar un menos 2 por 3, que eso es 6, ¿no? z más 1 elevado a la menos 4, ¿va? Y así nos podemos seguir. Aquí lo que me importa es obtener una formulita que me dé, pues, justamente, ¿no? O sea, todas las derivadas. Entonces aquí la pregunta es: a ver, ¿cómo lo haríamos para calcular la enésima derivada de la, serie de la función esa logaritmo de z más 1? ¿No? Pues si vamos observando cada uno de los cálculos que obtenemos aquí, fíjese, ¿qué estaría sucediendo con esto? Bueno, pues observamos, por ejemplo, aquí tenemos z más 1 a la menos 1, en la primera derivada, ¿no? Aquí no hay mucho que decir. No, aquí tendría. Z más 1 a la menos 2, que fíjense, es el mismo índice de la derivada. Aquí tengo 3, que es el mismo índice, y aquí tengo 4, que es el mismo índice. Entonces suena que lo que voy a tener aquí va a ser un z más 1 a la menos n, ¿no? Si quiero calcular la enésima derivada, ¿va? Ahora, fíjense, aquí en 3 aparece un 2, aquí en un 4 aparece un 3 por 2, ¿no? Que eso sería, pues, un 3 factorial, ¿no? Si hago el siguiente término aquí, bajaría aquí el 4, ¿no? Entonces sería 4 por 3 por 2, que sería 4 factorial Y eso correspondería a la quinta derivada Entonces, no es muy difícil de aquí ver Que justamente, ¿no? Si uno está los términos que está calculando O el coeficiente, sería en cada uno de los casos N menos 1 factorial ¿No? El, el correspondiente a N ¿Vale? Y además también observamos que aquí vamos Teniendo un signo, ¿no? Aquí tengo un signo de menos, aquí tengo un signo pues, de más Aquí tengo un signo de menos ¿no? Entonces tengo un signo que se va alternando entonces, a ver, ¿cómo nos va quedando ese signo? Bueno, ahí, voy a cambiar esto, si no, nada más no me va a dar nada. Entonces, ¿cómo va el signo? Pues sería un menos 1 elevado a la que? Bueno, pues fíjense. Cuando aquí tengo la primera derivada, tengo signo 1. Cuando tengo la segunda derivada, tengo signo menos 1. Tercera derivada, 1. Y cuarta derivada, pues justamente, este, menos 1. Entonces, pues, no es difícil aquí ver que el, el este exponente correspondiente será menos 1 a la n menos 1. ¿No? Porque justamente, no o sea si O sea, justo no o sea pues, Este es impar, tiene signo positivo, que se corresponde a un menos uno a la par Y lo mismo, ¿no? Con los demás Entonces, esa sería la expresión para las derivadas, ¿no? Claro, no, o sea, si somos increíblemente formales Esto tendremos que demostrarlo por inducción Pero bueno, estamos obteniendo en cualquier caso esta fórmula ¿Va? Ahora como quiero la serie de Taylor alrededor del 0 Habría que evaluar en 0 Fíjense, aquí me quedaría 0 más 1 Eso es 1 elevado a cualquier cosa Eso es uno entonces el término correspondiente me queda menos 1 a la n menos 1, ¿no? Va este multiplicado por n menos 1 factorial. Aquí. ¿Sale? Y nada más observemos una cosa más, ¿no? O sea, observemos que la ceroésima derivada, que sería equivalente, ¿no? A la fun función valor en 0, me queda el logaritmo de 1. Y logaritmo de 1 es 0. ¿Va? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el primer coeficiente de la serie de Taylor tendría que ser 0. Entonces, sí sucede lo que les dije hace un rato, ¿no? O sea, si uno quisiera calcular la serie de Taylor aquí, entonces para la función está f, ajá, f de z, fíjense que lo que me queda la serie empezada desde 1 ¿no? hasta infinito de cada una de las derivadas, valoradas en 0 entre n factorial por z a la n, porque estoy calculando respecto a 0, ¿no? Entonces de lo que obtuvimos nos va a quedar la serie desde n igual con 1 hasta infinito de, ahora sí, sustituyo la fórmula que obtuve aquí para las derivadas, me va a quedar menos 1 a la n menos 1, fíjense, por n menos 1 factorial entre n factorial, recuerden que n factorial es n por n menos 1 factorial? Entonces me va a quedar aquí abajo simplemente n, y aquí me va a quedar z elevado a la n, ¿vale? Entonces esta es la serie de Taylor que obtenemos para la función logaritmo de z más 1. Que es la que aparece en las notas, salvo porque la que aparece en las notas tiene un índice mal, que es que aparece el n igual a 0, que quitamos porque observamos, ¿no? Que cuando evaluo en 0 me queda, este pues 0, otra vez, ¿no? Porque me queda el logaritmo de 1 y el logaritmo de 1 es 0. ¿no? Entonces, bueno... Eh, aquí nada más hay que corregir este, que empiece desde n igual con 1, ¿vale? Pero bueno, eso lo corrijo al ratito cuando le subo las notas. Ok, entonces ahí está. Entonces tenemos esta serie de Taylor. Hola. parte importante. ¿Cómo obtengo el radio de convergencia? ¿No? Entonces ahora sí, por el radio de convergencia, notamos que aquí el coeficiente correspondiente es menos 1 a la n menos 1 dividido entre n. Y otra vez, vamos a utilizar la prueba del cociente. La prueba del cociente me dice, a ver, cálculate el límite cuando uno entiende infinito de la norma de a n entre a n más 1, ¿no? Entonces en este caso me tendría, pues los menos 1 a la hora de sacarles norma, o sea, sean lo que sean, ¿Están de acuerdo conmigo? Como el menos 1 es un número real, la norma coincide con el valor absoluto, y menos 1 elevado a cualquier cosa, valor absoluto de eso es 1, entonces de eso ni me preocupo. Entonces realmente lo que me importa aquí es obtener el cociente de 1 entre n, entre 1, entre n más 1, que es justamente la expresión esta n más 1 dividido entre n, y el límite cuando n tiene infinito es. eso. Y ese límite, pues directamente hacemos lo que hacemos toda la vida, ¿no? O sea, si divido arriba y abajo entre n, me va a quedar 1 más 1 entre n dividido entre 1, y cuando n tiene infinito, pues eso justamente converge a 1, ¿va? ¿Eso qué quiere decir? Que el radio de convergencia de esta serie es 1, y eso era de esperarse por lo que les dije, ¿no? Para que tuviera sentido calcular las derivadas, habría que fijarse en una rama, ¿No? Y aquí está la información de la rama, ¿no? Porque fíjense que lo que, lo que nos dice esto es lo siguiente. Si ustedes toman cualquier z en la bola centrada en cero, que es donde estoy obteniendo la serie de Taylor, ¿no? Y que tiene radio 1, ¿no? Que ese es el radio de convergencia que, que acabamos de obtener. Podemos obtener la siguiente expresión, ¿no? Para la serie de Taylor del logaritmo de 1 más z. La, la expresión correspondiente es esa que tengo aquí, ¿no? La que obtenimos hace rato. Pero aquí a diferencia del ejemplo anterior, ya no vale para todos los puntos en los complejos de la expresión. Sino vale para los puntos que tengan norma más chiquito que uno, ¿Vale? Que eso es un poco de esperarse, porque si ustedes recuerdan la demostración que dimos del teorema de Rouchet, obtuvimos una expresión correspondiente. A ver, si quieren, déjenme regresar un A esa expresión para que vean cómo justamente esa, ese cálculo del radio de convergencia sí ya nos tiene la rama, ¿no? A ver, tengo que moverme un poquito más rápido para... Porque es de hecho, el capítulo anterior, ¿no? Bla, bla, bla. Perdonen, después no se maren con eso. Ah, aquí está. Justo lo, lo acabo de ver. Ah, me pasé. Aquí está. ¿Se acuerdan de esa parte? De cuando analizamos o sea, esta pequeña desigualdad que teníamos aquí. Esta desigualdad, ¿no? Para el, para el criterio de Rocher. Y justamente, ¿no? O sea, obtuvimos una, una, un cociente de ese estilo y ya hemos dicho. Ah, miren. A la hora de tomar, ¿no? Que los puntos, ¿no? Correspondientes, ¿no? Estén a distancia, ¿no? Del 1. Más chiquito que 1, concluimos que estábamos dentro de la rama del logaritmo, ¿no? Que es esta rama que tenemos aquí, ¿no? Entonces, fíjense que a la hora de decir que los puntos, ¿no? Como estoy calculando aquí no logaritmo de z, sino logaritmo de z más 1, la distancia de eso sea el 1, teniendo norma más chiquito que 1, me cae en esta rama, ¿no? Entonces, fíjense, el radio de convergencia calculó, sin ni siquiera querernos fijar en nada, la rama ¿no? sobre la que estábamos trabajando y sobre la cual tenían sentido todas las derivadas. ¿No? entonces este sí está sorprendente no o sea porque repito las derivadas las obtuvimos simplemente de forma puramente este, formal o sea no hicimos absolutamente este ah, no hicimos absolutamente nada no o sea respecto a, a fijarnos no dónde estábamos o no trabajando y a la hora final no de ver dónde convergía la serie el radio de convergencia solito nos ayuda no a darnos cuenta de que tenemos que trabajar sobre una rama y obtuvimos precisamente pues, la rama, ¿no? Se, eh, quitándole del cero al infinito, ¿no? O sea, eh, digámoslo, el rayo correspondiente, ¿no? A la parte del eje real positivo, ¿no? Entonces, sí está sorprendente, ¿no? O sea, que ya con la fórmula que obtuvimos, obtuvimos directamente la rama, ¿no? Sobre la que estamos trabajando, eh, y eso se debe, ¿no? Que pudimos calcular el radio de convergencia, ¿va? Entonces, eso es para decir, el teorema que obtuvimos de cálculo es bien poderoso, ¿no? porque nos permite trabajar todo de forma formal hasta que calculamos el radio de convergencia y ya cuando tenemos el radio de convergencia ya no hay que preocuparse por nada más. Ese radio va a cargar todo, toda la información ¿no? que, que tenga, ¿no? toda la información teórica que tenga el, el cálculo de la serie. ¿no? Esa es como la moral. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Observaciones? De la pantalla. ¿Los ah, pero creo que eso fue hace rato, ¿va? Ajá. Entonces, ok. Ahorita no hay dudas, sí quedan claros los ejemplos. Ah, vientos, gracias. Entonces, si se fijan, o sea, ya nada más déjenme redondear eso, ¿no? O sea, la forma de redondear todo lo que estudiamos entre el día lunes y el día de hoy, lo que llevamos es, en pocas palabras, si uno quiere obtener ¿no? el desarrollo en serie de potencias de una función holomorfa, que sabemos que siempre existe, porque vimos que es lo mismo ser holomorfo a ser analítico, pues realmente uno tiene que hacer lo mismo que sea desde cálculo 2 o cálculo 1, donde hayan visto series de Taylor, que es, calcula las derivadas, valorarlos en los puntos en cuestión, obtén esa expresión, esa expresión ya te da cuál es la serie de Taylor, es el primer pasito, obtener la serie de Taylor, y número dos el segundo pasito que es el pasito si quieren ustedes más este más este cómo decirlo técnico es bueno fíjate dónde va a converger la serie entonces para poner dónde converge la serie hay que utilizar este segundo teorema o ese primer teorema mejor dicho que vimos el día de hoy que son alguna de estas pruebas para el de convergencia ya sea el cociente o la de la raíz en ninguno de los ejemplos que les puse salió la de la, la raíz pero bueno eh, hay que probar con alguna de esas dos y con esta, calcular el radio de convergencia. Entonces, una vez que obtuvieron cuál es la serie de Taylor y el radio de, el radio de convergencia, ya saben dónde van a poder expresar a las funciones F como serie de Taylor. ¿Vale? Entonces, eso es lo que tienen que hacer siempre, siempre, siempre que quieran obtener, repito, una expresión en serie de potencias de una función holomorfa alrededor de algún punto. ¿Vale? Entonces, son dos pasitos. ¿Va? Entonces, ok. Entonces, eso sí ya redondea entonces la discusión de cómo obtener de forma específica. La serie, o sea, el desarrollo no una serie de potencias de una función holomorfa, ¿va? Independientemente del resultado teórico en el cual se, se justifica esto, ¿va? Entonces, ok. Ya para ir cerrando entonces con esta sección, lo que, la, el siguiente resultado que queremos trabajar es, o tiene que ver con cómo obtener también uh, un caso especial de serie de Taylor que corresponde a el producto de series. O lo, o lo que se le conoce más específicamente como la serie producto. ¿Va? Entonces, este, este es un resultado teórico que es importante. Porque, a ver, fíjense. Eh, les voy a dar una pequeña discusión. Eh, y, y es muy sencilla. Imagínense que, por ejemplo, ustedes ya tienen, eh, no sé, por decir algo. Ya sabemos calcular cuál es este... ...la serie de Taylor del logaritmo de z más 1... ...como acabamos de darnos cuenta... Ajá. ...imagínense que ustedes también tienen, saben calcular... ...y eso también ya lo hicimos... ...la serie de Taylor de 1 entre 1 menos z... ...¿no? Entonces, tenemos estas dos funciones... ...sabemos calcular ya su serie de Taylor... ...¿no? Entonces, la serie de Taylor... ...serie de Taylor... ...ya la sabemos... ...pero imagínense que, por ejemplo... ...en algún ejercicio... ...o por alguna razón del mundo... Quieren saber la serie de Taylor de esto Bueno, pues perfectamente lo que uno puede, lo que ustedes pueden hacer es El proceso que habíamos dicho anteriormente Calculan las derivadas, la evalúan, pues por decir algo, ¿no? Si la queremos alrededor del cero, la evalúan en cero Luego obtienen el radio de convergencia y bla bla bla, ¿no? Pero ustedes pueden venir a su mente lo siguiente, ¿no? O sea, si yo ya conozco esta serie de Taylor y ya conozco esta serie de Taylor. ¿Será que con esas no puedo armar esta serie de Taylor? Porque si te fijan... Esta función que tengo aquí... Es el producto de las dos funciones, ¿no? El producto de la función F con la función G. ¿No? Entonces... Eso es a lo que nos referimos... Con, o el siguiente resultado que buscamos, ¿no? cuando Si yo tengo dos series de Taylor... ¿Puedo armar la serie producto? ¿No? Que de forma práctica... Eso lo que me daría es... cuando Conociendo dos series de Taylor para una función... Puedo obtener la serie de producto de las dos series que conozco. ¿Va? Entonces, el siguiente resultado nos va a permitir, ¿no? De forma concreta, en series de Taylor, responder esa duda que les acabo de decir. ¿Va? ¿Cuándo de dos series de Taylor puedo obtener la serie del producto de las funciones en, en cuestión? ¿Va? Entonces, bueno, y la respuesta va a el resultado que vamos a ver ahorita. ¿Ok? Entonces, a ver, fíjate. Otra vez, está expresado en el mundo de series de potencias. Entonces, a ver, supongamos. Que tengo la serie de n igual con 0 es infinito de a n, z menos, este sub z sub 0 a la n. Esto también lo corrí con rato, ¿va? Y también tengo la serie de B sub n, z menos z0 elevado a la n, ¿no? Fíjense, aquí lo importante es que ambas series estén desarrolladas en el mismo punto. Para que sirva el resultado. ¿Va? Ok. Y fíjense, ambas tienen radio de convergencia mayor o igual a un cierto RC. No necesariamente tienen que tener el mismo radio de convergencia, sino que ese radio de convergencia tiene que ser mayor o igual a un cierto R0. ¿no? Entonces, aunque están desarrolladas en torno al mismo, al mismo punto, el radio de convergencia puede no ser el mismo. No tienen que ser mayor o igual a 0, mayor o igual a un cierto R. ¿va? Entonces, esto nos da una flexibilidad en torno al radio de convergencia y nos permite trabajar con series que tengan radios de convergencia distintos. Obviamente uno no espera... Obtener un radio de convergencia específico para la serie producto, ¿no? Porque ninguna de las dos tiene un radio de convergencia igual, ¿no? Vamos a tener una cota tal y como sucede en este caso. Pero bueno, una cota es mejor que nada, ¿no? Y además, en cualquier caso, podemos obtener al final de cuentas el radio de convergencia con alguno de los criterios que ya trabajamos. ¿Ok? Pues bueno, entonces, esas son las hipótesis. Ahora, bajo esas hipótesis, vamos a conciliar la, la serie producto, ¿no? Que la, entonces, la vamos a denotar así, ¿no? La serie desde n igual con 0 hasta infinito de Cn, está menos 0 a 0 elevado a la n, donde Cn está dado de la siguiente forma: va a ser la suma desde k igual con 0 hasta n de a sub k b sub n menos k, ¿va? Si se acuerdan, así como se obtenía la serie producto. Uh -huh. Que algo que uno comenta mucho es que en la serie producto los coeficientes los obtiene como si tomara el producto de polinomios, ¿no? Eso es. Ese es el coeficiente ¿no? que obtendríamos no Para cuando, si multiplicamos los polinomios a sub k, x a la k, o bueno, si quieren complejos, a sub k, z a la k, con el, con el polinomio b sub k, z a la k. no Y claro, la suma es n igual con 0 hasta n en cada uno de esos casos. no Entonces, bueno, ok, ahí está, esa es la serie de producto. Uh -huh. Entonces, bueno, si consideramos esta serie producto, lo que dice la proposición es que esta serie tiene radio de convergencia, otra vez. Mayor o igual a R0 que era la cota para ambos radios de convergencia y aquí va la primordialmente para cualquier z en la bola centrada en Z0, que es el punto común sobre el que obtuve la, el desarrollo y que tiene radio R0, obtenemos que esta serie de producto la podemos tener como el producto de las series correspondientes. Vale, entonces, bueno, es el teorema. Empiezo con dos series desarrolladas ¿no? el Z0 y que tienen radio de convergencia mayor o igual a un cierto R0 si yo armo la serie de producto que por definición está de esta forma entonces esta serie de producto tiene radio de convergencia mayor o igual a la R0 y además para todos los puntos en la bola centrada en Z0 y radio R0 obtengo que la serie de producto la puedo calcular como el producto de la series. es lo que dice el resultado ¿Va? ok entonces vamos a hacer la demostración y la demostración va a ser una consecuencia del de teorema de Taylor, ¿va? Fíjense, ¿por qué? Porque lo que voy a hacer es, voy a fijarme, o voy a definir dos funciones, F y G, que van a ir, pues justamente, ¿no?, de donde sé pues, es que se tiene que valer la igualdad, la bola centrada en Z0 y radio R0, a los complejos, y estas funciones van a ser definidas de la siguiente forma, la F va a ser, pues, la, C, la primera de las series, o sea, esta, y la G va a ser la segunda de las series, ¿Va? Vean que aquí estoy ocupando una idea bien interesante, ¿no? Que es, sabemos que toda función analítica es holomorfa, ¿no? Entonces, estas funciones que tengo aquí son directamente funciones analíticas, pues con ellas voy a definir dos funciones holomorfas, ¿dónde? Pues en la bola, ¿va? De la cual queremos obtener una conclusión. Entonces, ok, defino F y defino G de esta forma. Uh -huh. Entonces, bueno, como dijimos anteriormente, estas funciones son holomorfas, ¿ajá? y su producto... Tiene que ser una función holomorfa, ¿no? Vimos que el producto de funciones holomorfas es una función holomorfa. Entonces, bueno, ese producto, definido otra vez en la bola, tiene que ser una, seguir siendo una función holomorfa, ¿va? Entonces, como es holomorfa, puedo calcular su serie de Taylor, ¿va? Por lo que habíamos comentado anteriormente, ¿no? Por el tema de Cauchy-Taylor. Entonces, la serie de Taylor, ¿cómo la voy a obtener? Pues, como esperamos, ¿no? La serie de Taylor, hay que calcular las derivadas del producto, evaluadas en Z0, Divide, dividir eso entre, entre n factorial, eso me va a dar los coeficientes de Taylor. Eso, multiplicarlo por z si menos z0 a la n y tomar la serie de eso. ¿Va? Entonces es como calculo la serie de Taylor. Ahora, vamos a obtener entonces los coeficientes. Para ahora sí, ¿no? Intentar obtener, ¿no? La expresión que, te, que nos dice la proposición. Entonces, a ver, por eso vamos a recordar lo siguiente. Recuerden que si yo aplico la regla de Leibniz, ¿no? Y un argumento de inducción, puedo obtener la siguiente fórmula. Si yo calculo la derivada de un producto, la enésima derivada de un producto, eso lo puedo calcular como la suma, desde k igual con 0 hasta n, de las combinaciones de n en k, y ahora aquí va la parte importante. La késima derivada de f, valuada en z, por la n menos késima derivada de g, valuada en z. De aquí ya se va viendo, ¿no? Cómo vamos a conectar esto, ¿no? Con la parte de, este, de la, de la serie de producto, ¿no? ¿Por qué? Porque vean que si de esa expresión válida para cualquier z y para cualquier derivada, yo evalúo esta en z sub 0, que es lo que me importa, ¿no? En los coeficientes de Taylor, obtengo lo siguiente. Esta enésima derivada evaluada en z0 es la suma desde, fíjense, k igual con 0 hasta n, de estas combinaciones, que las combinaciones por definición son n factorial, entre k factorial por n menos k factorial, entonces esto que tengo aquí es directamente la combinación de n en k ahora fíjense sería la késima derivada valuada en z0 por la n menos késima derivada de g valuada en z0, entonces aquí lo que hice fue nada más evaluar la expresión de arriba y ahora, aquí va la parte importantísima fíjense que de aquí puedo sacar n factorial, que no tiene que ver nada con la suma, desde que voy a conocer hasta n, entonces saco n factorial y voy a agrupar los siguientes dos términos de esta forma. La késima derivada de f en z0, dividido entre k factorial, ese va a ser uno de mis primeros términos, y mi segundo término va a ser la n menos késima derivada de g, valorada en z0, dividido entre n menos k factorial. Entonces, ese va a ser mi segundo término. Pero si se le quedan viendo feísimo esto que obtenemos aquí, vean que esto que tengo aquí no es más que el coeficiente de Taylor, késimo, de la función f, pero la función f era esta serie que tengo aquí, esta serie de potencias. Entonces, ¿cuál es su késimo coeficiente? A sub K. Entonces, eso que tengo aquí es A sub K, y de forma análoga, eso que tengo aquí sería el n késimo coeficiente de Taylor de la función g. Pero, ¿cuál es el n késimo coeficiente de Taylor de la, de la función esta g? Pues, como la definí como esta serie, sería. El b sub n menos k. Entonces vean que la evaluación, ¿no? De la enésima derivada en z0 me da n factorial por la suma desde que igual con 0 hasta n de a sub k, b sub n menos k. Entonces, fíjense qué es lo que nos está diciendo esto. Que entonces, el producto de f por g evaluado en z, si uno obtiene la serie de Taylor, los coeficientes que le quedan son justamente como hay que dividir entre n factorial, desaparece este n factorial, nos queda realmente que f por g, su serie de Taylor es la serie de producto. ¿No? Entonces ya sabemos que para todos los puntos entonces de la bola con centro en Z0 y radio R0, f por g es la serie de producto. ¿No? Y además, por lo que acabamos de observar aquí, justamente cómo es la serie de producto, ¿qué podemos observar de eso? Bueno, esta igualdad es por observar que f por g tiene por serie de Taylor a la serie de producto. Ahora, ¿Cómo se calcula el producto de dos funciones evaluadas en z? Pues como f de z por g de z. Pero f de z es esta serie y g de z es esta serie. Entonces, ¿qué acabamos de obtener aquí? Pues que no, esta serie de productos no solamente converge en esta bola, sino que de hecho converge al producto de la serie. En fin. Ya demostramos lo que nos dice este teorema respecto a la serie de productos. No sé si lo ven... Pero la demostración es increíblemente bonita Porque lo que hicimos aquí en realidad En realidad es Aunque empezamos con estas series de potencias Lo que hicimos fue Con estas series armamos un par de funciones Y realmente lo que hicimos aquí fue Interpretar de forma funcional Las hipótesis ¿No? Y a la hora de interpretar de forma fun funcional las hipótesis Obtuvimos un resultado para una función holomorfa Que a la hora de interpretar nos dio exactamente la conclusión del teorema, que es toda esta parte. ¿No? Entonces, es un resultado bien bonito porque justamente aquí estamos aprovechando el hecho de que en el mundo complejo ser holomorfo es lo mismo que ser analítico. Y por ende pudimos, ¿no? Repito, de entrada, escribir esto como funciones holomorfas. Ahí hicimos analítico implica holomorfo. Obtuvimos un resultado para cosas holomorfas y luego lo reexpresamos en el término analítico. ¿no? Entonces, es una demostración bien bonita y cuya demostración es bien bonita. Porque nos está dando, ¿no?, otra vez este matrimonio entre funciones holomorfas y funciones analíticas que se valen en el mundo completo, ¿no? Y lo estamos explotando para obtener un resultado, ¿sí? Bueno, un comentario que aparece aquí como notita es que este resultado muy bien se podría demostrar sin ocupar eh, ideas de serie de Taylor. De hecho, no sé qué tan avanzados vayan en su curso de análisis, pero en su curso de análisis a estas alturas yo creo que ya vieron... Series en espacios de Banach y han de haber obtenido el mismo resultado, ¿no? Con técnicas puramente, ¿no? De series en espacios de, de Banach. El resultado es mucho más complejo en ese caso que en este ca caso, ¿no? Entonces, en cualquier caso, la demostración que dimos es mucho más sencilla que la que se ve en análisis complejo. Claro, la demostración que dimos es más más este particular porque solamente vale para los complejos y repito, ¿no? La que ustedes ven en análisis es para cualquier series en un espacio de Banach, ¿no? Pero bueno, es una, es una demostración bonita porque. Es más simple porque tenemos un teorema de Taylor, ¿no? Y allá en análisis no se tiene un teorema de Taylor, ¿no? Al menos no en un principio, ¿sí? Entonces, en cualquier caso, la, lo que quiero decir aquí es que la demostración que dimos es más sencilla que si ustedes quieren hacer la demostración a patita, que es analizando la, la asociación de sumas parciales de, de la serie de producto, ¿ok? Bueno, si alguien quiere hacer esa demostración, pues adelante, hágala y se va a dar cuenta que es mucho más complicado, ¿ok? Y bueno, entonces, ahora sí, ya tenemos este teorema, entonces ya para terminar... Pues vamos a platicar de un pequeño ejemplito. Nos quedan unos pequeños minutos, ¿va? Entonces, a ver, eh, ¿cuál va a ser el, peque el pequeño ejemplo que queremos trabajar? Eh, pues el, que el ejemplo que queremos trabajar es, queremos calcular, por decir algo, la serie de telor de e a la z, entre z menos uno, desarrollada, ¿no? En torno al punto z igual a 0. ¿ok? Y además eso nos pide, ¿no? El ejercicio, utilizar la serie para calcular algunos términos de algunas este, derivadas, ¿no? Cuando n es igual a 1, 2 y 3, ¿vale? Eh, a ver, ok, antes este de hacer el ejemplo, no les pregunté. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta respecto a la proposición anterior? ¿O bueno, la demostración? ¿O si sí les quedó claro? A ver, regreso. ¿Hay dudas? ¿No? Bueno, entonces. Pues así, pasemos al ejemplo, ¿vale? Entonces, pues vamos a directamente, ¿no? O sea, eh, ocupar el teorema anterior. E a la z, calculamos al inicio de la clase que tiene esta serie de Taylor y que su radio de convergencia es infinito. Y la función 1 entre z menos 1, notemos que la podemos escribir como menos 1 entre z menos 1, y este menos 1 entre z menos 1, vimos, ¿no? Que tenía esta serie de, de Taylor, ¿no? El, el día este... Viernes, y vimos que tenía radio de convergencia 1, ¿no? Entonces, aquí ven que no hay el mismo radio de convergencia, que es lo que nos decía la proposición, pero ambos radios de convergencia son mayores o iguales a 1. Entonces, la serie de producto esa que obtenemos aquí va a tener radio de convergencia mayor o igual a 1. Ahora, ¿cómo obtenemos esa serie de producto? Pues hay que obtener el producto de esas series de, esa serie de Taylor, ¿no? Que son las series que obtuvimos, que es lo que nos dice el resultado anterior. Y aquí, pues realmente, fíjense, sería hacer un pequeño cálculo, ¿no? O sea, un pequeño cálculo, ¿de qué estilo? Bueno, pues sería, de, hay, habría que desarrollar en cada uno de los casos, ¿no? O sea, algunos términos, ¿no? De la serie, desde que algo con 0 hasta infinito de Z a la K, entre K factorial, multiplicar... ¡Ah, qué tonto! Multiplicar eso... Ap apreté un botón que no era. No, no, multiplicar eso por la serie, desde que igual con 0, hasta infinito, recuerden que aquí hay un signo de menos menos z a la k y habría que hacer un producto, ¿no? Esos dos términos. Por eso les digo, habría que desarrollar un poquito eh, de términos aquí. Por ejemplo, a ver, el primer término de acá sería z a la 0 entre 0 factorial, es 1, ese sería z a la 1 entre 1 factorial, es z, luego el siguiente sería z cuadrada entre 2 y así, ¿no? Se sigue. Ahora, para el siguiente término, pues sería menos z a la 0 que es 1, luego sería menos z a la 1 que es z, menos z cuadrado y así. ¿No? Con sus menos. Ahora, de aquí, para obtener justamente, ¿no? ¿Cuáles son los coeficientes? Habría que ir tomando productos. Por ejemplo, el primer término sería S con S, me quedaría un menos 1. Y no hay otro que contribuya a Z. Para obtener Z, fíjense, aquí obtendría un 1 por el este, correspondiente para S sería un menos 1. Y luego el otro término sería Z por el menos 1. Entonces no tendría seguramente coeficiente en Z. Luego, para obtener Z cuadrada, ¿qué es lo que tengo que multiplicar? Pues el que tengo aquí con el que tengo acá en z cuadrada, luego aquí el que tengo el 1 con el 1 que tengo acá, que me queda un menos 1, el otro sería un menos 1, luego me quedaría un medio por el 1 eh, que tengo aquí. Todos los términos me formarían el z cuadrada. Y así tendría que ir obteniendo yo de cada uno de los términos para ir obteniendo los coeficientes que me aparecen en cada una de los series, este, de la serie ¿no? del producto que quiero obtener para la función e a la z entre z menos 1. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué es? Más o menos lo que expresa, ¿no? O sea, la, la serie que, que obtenemos aquí, ¿vale? La, la, la, la serie que, que aparece en la en la parte de acá. Este, por desgracia, eh, ya son las 9, entonces por eso nada más estoy indicando esto. Y, y bueno, con eso ya podemos ir obteniendo las derivadas. Entonces, este. No sé qué hacer, porque realmente, o sea, ya no hay nada más que ver en esto. Entonces, y, y mañana, sinceramente, creo que sería un desperdicio, este. Nada más dar una clase de 5 minutos, ¿no? Entonces, este. Ah, no sé eh, A ver, pues déjenme ver, ¿no? A lo mejor mañana le robo 10 minutos a, a Frank en su clase y terminamos el ejemplo ¿Va? Este... Pero bueno, en cualquier caso terminamos la clase Este... Les informo por Classroom ¿No? Este... Si mañana vengo y Me tomo 10 minutos de la clase para terminar El ejemplo, ya después ven a Frank ¿Vale? Entonces bueno eh, Si no tienen ninguna duda o ninguna pregunta Que me quieran hacer, respecto a Esto o la tarea o lo que sea Este... Pues nos vemos mañana seguramente al menos un ratito, ¿vale? Este... Exactamente, sí, mejor vemos mañana el, el, el ejemplito, ¿no? Entonces, este, para no ir tan rápido. Entonces, este, pues nos vemos mañana, ¿vale? Que estén muy bien. Sale, nos vemos.